Seguimos trabajando en esta política pública, que yo digo siempre, en su especie es la única, la cual eh, le da participación, le da fuerza a nuestros jóvenes, le da el protagonismo que, que tan necesario es para que ellos conozcan esas instancias eh, políticas en donde puedan... Eh, hacer cosas importantes por su, por su patria, por su provincia, por su municipio en este caso. Así que bueno, contentísimos porque, porque se ve la fuerza de los jóvenes, que en definitiva serán los que, los que comanden la, la política, eh, los partidos políticos o creen partidos políticos nuevos del día de mañana. Es muy similar al Consejo Deliberante de Mayores, digamos, en donde presentan sus proyectos, los colegios, eh, hay un orden del día y ahora empiezan a debatirlos, a tratarlos, a trabajarlos. Eh, a discutirlos, la verdad es que tiene una riqueza tremenda. Bueno, en este caso estamos en la primera sesión ordinaria, posteriormente, bueno, tenemos la segunda y la tercera sesión ordinaria, cómo se vaya, eh, siempre tiene que ver con la cantidad de proyectos que haya presentado. Contentísimos porque acá se ve la fuerza de nuestra juventud, y como siempre le digo a los chicos, eh, ustedes no tienen que cargar mochilas del pasado de nadie, ustedes tienen que pensar en el futuro, pensar en el país que, que necesitamos, que queremos, desde las cosas más pequeñas, ir proyectando y formándose.